Los choferes de transporte público de la ruta Avenida Libertad, sector Vista al Valle, procedieron este viernes a tapar hoyos en la vía. Según estos, ya estaban cansados de solicitarle al Ayuntamiento de San Francisco de Macorís la solución de la problemática. Ah. Nosotros sindicato, Libertad. Estamos y no han ido ustedes al ayuntamiento No, le estaban a la ayuntamiento y le decían no a ellos tú me entiendes entonces decidimos nosotros los, el sindicato el, eh, el eh, ayuntamiento porque no está recibiendo nada no, no, no, Reci no, no, resuelve resuelve nada, bien, no, no, ¿El es suyo? Es uno mismo no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, de la amarilla que el pueblo no, no hace nada, imagínese, el nombre, el nombre es suyo. ¿Qué es de y NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.